Easy. Yes. Es razonable esperar un 90% de desempleo con la gran cantidad de tecnologías que están cambiando el juego En unos años la mayoría de los trabajos aburridos serán llevados a cabo por carros que manejan solos Estaremos comiendo en restaurantes sin meseros, comprando en supermercados con autopago, uso de robótica supercomputadores con inteligencia artificial mantener nuestra salud con un sistema médico automatizado administrado por medio de aplicaciones para el teléfono esto es una buena noticia pasamos al menos dos tercios de nuestro tiempo disponible haciendo lo que no nos gusta el sentido común y las estadísticas nos muestran que a los trabajadores no les gusta su trabajo podemos ver hacia adelante a nuestro nuevo mundo valiente de 90% de desempleo porque un trabajo típico de 40 horas semanales será reducido a tan solo 4 horas. La productividad no sufrirá, ya que la automatización se sobrecompensará, logrando realizar mucho más sin la intervención humana. ¿Cómo evitar el aburrimiento y las travesuras? Hay un sabio proverbio que dice, una mente ociosa es el patio del diablo. Pero la nueva ciencia ha mostrado ahora que todas nuestras vidas están interconectadas dentro de un armonioso campo universal consciente. Con educación, abundancia y libertad, nosotros podemos ascender a un nuevo nivel de existencia donde nada es imposible. En igualdad de condiciones bajo el nuevo sistema económico, un trabajador de clase media-baja tendría que ganar un mínimo de 100 dólares a 200 dólares por hora, libres de impuestos, para una vida cómoda. Sin embargo, la mayoría de la gente profesional requeriría ganancias de 1000 dólares por hora. Los desarrollos tecnológicos recientes han hecho que este objetivo sea una realidad para muchas personas que estaban dispuestas a colaborar y a compartir una visión alta. Nuestro programa ofrece una solución específica que se hace a la medida para adaptarse a las circunstancias de cada individuo. Todos los participantes pueden empezar su entrenamiento práctico inmediatamente y sin ninguna obligación financiera inicial. Estamos esperando que cada participante comience a generar sus ingresos dentro de 4 a 6 semanas. 18 herramientas necesarias para el éxito Desarrollo extraordinario de talento Creatividad Amor por tu trabajo Continuo aprendizaje, enfoque y gestión del tiempo, completa atención al detalle, transparencia, lealtad, humildad, visión compartida, autosacrificio, altruismo, trabajo en equipo, organización, adherencia a los sistemas, autodisciplinado, alta conexión hacia uno mismo. El retorno es la oportunidad de ser el jefe. La opción alterna es esperar y tratar de sobrevivir con una tasa de desempleo del 90%.